Denunciar el maltrato animal. Los animales no hablan, pero nosotros sí. No podemos permanecer impasibles ante un caso de maltrato animal. Hablemos por ellos. ¿Qué actos podemos denunciar? El maltrato no es solo pegar a un animal. Maltratar es cualquier acción en contra de los derechos y necesidades de los animales. El abandono. La falta de agua o comida. Obligarles a vivir en condiciones de vida inadecuadas, por ejemplo, atados o encerrados en pequeños espacios, pasando frío o calor. La falta de higiene o la venta no autorizada de animales. ¿Quién puede denunciar? Cualquier persona puede denunciar el maltrato animal. Hay que evitar compartir la información en redes sociales antes de presentar la denuncia, Además, debemos tener recopiladas todas las pruebas posibles. ¿Cómo denunciar? Si estamos presenciando un caso de maltrato animal, lo mejor es llamar a la policía o a la guardia civil, en el 091 y en el 112 nos dirán cómo actuar. También podemos llamar al SEPRONA en el 062. Si se trata de un caso de maltrato continuado, por ejemplo... Un perro continuamente encerrado en una terraza a pleno sol, además de llamar a la policía, debemos presentar una denuncia. En la web yo-denuncio.pagma.es nos ayudan a redactar una denuncia. Recuerda. Ellos no tienen voz. Pero tú sí. Ayuda a los animales.